jajaja, jajaja, jajaja, que cura con prestal, Hola, hola, hola, hola, soy Danilo Bettino, Sí. has oído bien te hablas a Hola, soy Danilo Medina. Te Medina. Hola, soy Danilo Medina. Espero que te encuentres bien, sí. bien, Espero que te encuentres bien. Tú sabes más. Hola, soy tan Medina. Medina. Hola, soy Danilo Medina. Como sabes, cuento contigo. Cuento contigo y toda tu familia. Pero también para mí M mucho, vos, mucho, más para mí, M much, mucho, mucho, Quiero pedir vos, vos. Vos. mucho, mucho, mucho, más, de estos cuatro años. Me alegra contar. Cuento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 Pero también para mí, mu mu mucho, poco, mucho más Para mí, mu mu mucho, mucho, Quiero pedir mucho, mucho, mucho, mucho más Voz de estos cuatro años Me alegra contar Cuento, cuento de estos cuatro años Sin duda, quiero contar nuevamente Cuento, cuento en estas elecciones En los próximos Siempre cuatro Siempre conmigo